Bienvenidos a nuestra serie de videos de señales. El día de hoy veremos los siguientes temas. Definición de una señal, ejemplos de, de señales, definición de sistemas, ejemplos de sistemas e interacción entre señales y sistemas. Empecemos entonces. Una señal es una función o relación que involucra varias una o varias variables independientes que contiene información acerca del comportamiento o la naturaleza de algún fenómeno físico y que puede ser representado por una ecuación matemática. Por ejemplo, esta ecuación, f de x y y igual a x cuadrado menos y cuadrado. ¿Qué significa eso? Significaría que x es una variable independiente, la variable independiente de x, y que y es otra variable independiente, la variable independiente y. Eso nos, nos llevaría a tener una, una gráfica con la que estamos viendo acá, que se parece a una silla de montar. Esto nos está representando un fenómeno físico. Entonces, esto sería una señal bidimensional, en, es, en este caso, que nos representa el comportamiento de las variables X y Y. Veamos otro ejemplo acá. En este caso, la señal se nos permite hacer una rotación de ella. Entonces aquí podemos rotarla, es una señal con dos variables independientes, como les mostré, X y Y, y que nos muestra el comportamiento. Entonces aquí podemos ver cómo se comporta esta señal. En el siguiente caso vamos a ver otro tipo de, de señales, como la que mostramos acá, que se está graficando en el tiempo. En este caso lo que tenemos es una señal que cambia con el tiempo, está graficando lo que está aquí en negro, el eje que tenemos acá es el, el del, del tiempo, pero esta señal tiene la, la particularidad que es una señal tanto real, tanto con valores reales como con valores imaginarios. Entonces, ejemplos de señales puede ser esta bidimensional, esta con dos variables, esta con una única variable, que es la variable t, pero que tiene parte real aquí abajo y parte imaginaria, y esta otra señal que es unidimensional, tiene la variable independiente de h, que es h al cubo, y nos da la gráfica que tenemos acá. Usualmente estamos ac acostumbrados a este tipo de gráficas o de, de, de señales, por eso les quería mostrar otras ad adicionales. Otros ejemplos, perdón, quitamos esta que tenemos acá. Un, un fenómeno físico, como por ejemplo, empujar una pelota, ...y que caiga libremente desde la mesa hasta el piso. Aquí sería una caída libre y esta gráfica azul nos mostraría el comportamiento... O la, ...o la posición de este objeto a través de la distancia, cómo va a pasar. Entonces nos está mostrando un fenómeno físico y la señal nos sirve para de describir ese fenómeno. Otra señal puede ser la comparación de la variación del precio del dólar... ...y del precio del petróleo con respecto al, al peso... Y cómo se ha comportado a través del de tiempo. Entonces las señales nos dan cierta información que hay que obtener para tomar decisiones o tomar acciones según su comportamiento. Un sistema es un conjunto de elementos que están interconectados y que responden a diferentes tipos de señales que pueden hacer que se genere otra nueva señal o que el sistema tenga un comportamiento particular. Ejemplos de sistemas. Por ejemplo, nuestra mano es un sistema. Yo pienso en que lo va a mover. Hay una señal que va desde mi, desde mi cerebro hasta la mano para que se mueva como yo quiero que se vaya a mover. Otro tipo de sistema, el sistema de televisión. Hay una señal que le llega al televisor y que él proyecta en la pantalla. Ejemplos de sistemas. Aquí los invito a pensar cuál sería la señal que llega al sistema cuál es el efecto que se produce y cuál sería la señal a la salida de este sistema. Por ejemplo, en el automóvil, la señal puede ser la presión del, pe de, del pie sobre el pedal de aceleración, el, el sistema recibe esta señal, toma mayor aceleración, produce eh, que el motor consuma más combustible para aumentar su velocidad y la señal a la salida puede ser o la velocidad que lleva el vehículo o la aceleración que tenga el vehículo. Los invito entonces a pensar cuál sería el, el sistema, este sistema cir circulatorio, una señal de entrada y un comportamiento y una señal a la salida. Y asimismo con la cámara fotográfica, cuál sería la señal de entrada, el, el sistema la cámara fotográfica y cuál sería la señal de salida en este caso. Tenemos en nuestro universo señales y sistemas en todo lado y... Hay una interacción constante entre la señal y el sistema. Aquí les voy a dar un ejemplo muy puntual. Ustedes piensan en los otros dos. En la aeronáutica hay sensores que toman velocidad del de viento o inclinación del avión. Esas son las señales que, que están entrando y a partir de eso se procesa, en el caso del piloto automático, para que el avión se controle de forma automática. Entonces, a partir de esas variables o esas señales de presión, velocidad, inclinación y demás, el, hay, hay un comportamiento en el avión. Y ese comportamiento también es, es producido por señales que lo van a controlar. Entonces, queda pendiente que ustedes piensen en telecomunicaciones, cuál sería la señal de entrada y la de salida, igual que en el caso de energías renovables. Para finalizar, los conceptos que vimos el día de hoy y que espero que ustedes tengan claro son qué es una señal, qué es un sistema, que nos puedan dar ejemplos de señal y de sistema, interacción entre señal, sistema y señal a la salida. Y hasta aquí nuestro video. Muchas gracias por su atención.